Me llamo Jaime, te dedicas a las artes plásticas o escénicas En Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid os presentamos el servicio de cesión de espacios para producción artística Si tienes entre 14 y 35 años podré disfrutar de este servicio completamente gratis Localiza cada uno de los 7 Centros Juveniles en este enlace y contacta Centros Juveniles, siempre de la mano de la cultura